Estamos en la Escuela de hostelería Topi y vamos a hacer una ensalada diferente como otras que hemos hecho. Eh, esto le vamos a llamar ensalada de contrastes. ¿Por qué de contrastes? Porque tenemos caliente y tenemos frío y tenemos varias cosas en las cuales se llevan muy bien y parece ser que no solamente cuando hacemos una ensalada puede ser de marisco sino aquí en este caso vamos a meter el langostino con el bacon que se llevan genial bueno pues empezamos como ingredientes la mezcla de ensaladas, langostino, el bacon, un poquito de germinado y para decoración bueno tenemos también un poquito de pan tostado ...y una vinagreta que vamos a hacerla con piparra, frutos secos, balsámico y aceite de oliva. ¿Vale? Empezamos. Un poquito de sal, como siempre. Un poquito de vinagre. No abusar del vinagre nunca. Y un poquito de aceite. ¡Wow! qué bien! ¿Qué pinta tiene esto tan exquisita? Mezclamos un poco. Y ahora vamos a montar el plato. Ponemos las ensaladitas mezcladas, ¿vale? Y a continuación vamos a saltear los langostinos. Vamos aquí. A la hora de hacerlo hay que hacer esto, muy fuerte, muy fuerte, esto es saltear, muy fuerte, fundamental, si no, no sale, queda semicocido y no queda tan sabroso como tiene que quedar. Esto es saltear, un poco más, ¿Qué colorcito, ¿no? Echamos un poquito de sal, un poquito solo, así, poco aceite, ya lo tenemos. A continuación vamos a saltear un poquito el bacon, muy rápido. Bueno, esto también muy salteadito, por supuesto al bacon no le echamos sal porque lo que le sobra es sal. Ya lo tenemos, siempre así lo ponemos aquí en este momento y a continuación ponemos los langostinos en este otro. Uno, dos, apagamos por si acaso la seguridad importante. Mezclamos la piparra, con los ingredientes que hemos dicho anteriormente, ¿vale?, luego ponemos unos pedacitos de pan frito, luego, hemos dicho, ponemos un poquito de almendra, almendra frita, un poquito de bacon, estos contrastes, la verdad es que quedan impresionantes. Quedan buenísimos, frío, caliente, bacon, que el bacon con el lagostino es como hemos dicho que son la repera, se llevan súper bien. Y ahora vamos a ver cómo decoramos esto con esta vinagreta tan atrevida. ¡Guau! Wow, ¡Cómo nos está quedando! Ahora a continuación vamos a poner unos berritos... Un poquito de germinado, esto para darle un poquito de, no sé, un color así diferente, no sé, otra cosa, ¿no? Y luego ponemos los langostinos. Uno, dos y tres. Un plato de contrastes. Espero que os guste.